Si te dijera que las aves no tienen caderas de ave, pensarías que me estoy quedando contigo, pero tiene una explicación. Como quizás sepas, las aves son dinosaurios, sus parientes vivos. Estos se clasifican en aquellos con cadera de ave o con cadera de lagarto. Curiosamente, las aves proceden de este último grupo. Por un lado, esto se debe a que en el siglo XIX no estaba aceptado que las aves fueran dinosaurios ya que las caderas han cambiado en los millones de años que los separan. Además, Actualmente se sabe que las diferencias entre ambos grupos no son tan claras y hay dinosaurios con características mixtas.